el video, para que vean que las cosas que decimos nosotros ¿eh? son ciertas y cómo le reclamamos y lo que decía la gobernadora el año pasado en diferentes programas de televisión. ¿Cuánto es... debería ganar un docente, Mario no sé. Yo creo que un docente no debería ganar... Bueno, atención, eh, eh, porque se puede llegar a complicar el inicio de clase a partir de esta... Eh, conferencia de prensa, teniendo en cuenta que la respuesta ahora la tiene la María Eugenia Vidal, la gobernadora, si sí. se llama. ¿Cuánto debería ganar un docente, María Eugenia? Yo creo que un docente no debería ganar menos, no sé, mínimo, 40 mil pesos. No sé, mínimo, 40 mil pesos.